A veces, las personas se fijan en los errores que cometes y se olvidan lo bueno que hiciste por ellas. No importa las veces que ayudes a otros, no importa las veces que te sacrifiques por otros, el día que ya no estés ahí, para ellos te convertirás en alguien egoísta. <risas> Qué irónico esto hola sean bienvenidos a V-Lifers. les saluda ricardo niño y me complace tenerlos nuevamente por acá me hace bastante feliz lo que sí les recomiendo es que se queden hasta el final de este video, ya que esta reflexión el día de hoy está bastante buena bastante bonita llena de bendiciones cuando dejamos de estar ahí para alguien comienzan a tacharnos de egoístas sin saber que en realidad los verdaderos egoístas los aprovechados aquí son ellos y si bien ellos actúan mal la culpa la tenemos nosotros y sí, seamos honestos somos los únicos responsables de que nos tachen así cuando hemos actuado también con ellos y es que precisamente ese ha sido el problema, aunque ellos no nos den nada a cambio, siempre estamos ahí, y ok, no digo que debemos hacer las cosas siempre esperando algo a cambio, pero creo que un poco de reciprocidad no estaría de más, especialmente cuando nos esforzamos tanto en ayudar a los demás, a veces solo un gracias no es suficiente y eso es algo que muchos no entienden muchos solemos dejar nuestras responsabilidades a un lado por ayudar a otros a obtener la suya y justo cuando decidimos darnos un tiempo para nosotros ese que tanto merecemos nos convertimos en las peores personas del mundo Adelante dale amor dale todo el que quieras aun cuando no te dan nada a cambio cuando notes que das más de lo que recibes cuando veas que no te aprecian como deberían y quieras guardar un poco de amor y de atención para ti serás la peor pareja de todas porque así son las personas y no digo que todos pero sí la mayoría y eso es lamentable en ese momento comienzan a ver tus errores y lo hacen a tal punto de humillarte y hacerte sentir la peor persona de este mundo, obligándote a caer una vez más y pensar que has hecho mal cuando la realidad es otra. Siempre seremos el malo en la historia de alguien más, eso es algo que no podemos evitar y lo seremos aún más cuando dejemos de ayudar y no digo que dejemos de dar nuestra mano amiga no solo digo que a veces las personas se acostumbran o mejor dicho se aprovechan y se mal acostumbran de que siempre estemos ahí para ellas incluso muchas suelen volverse dependientes y sé que sonará mal lo que diré pero comienzan a convertirse en esa piedrita en el zapato que cada vez se hace más y más grande y lo único que queremos hacer con ella es dejarla por ahí. Y aquí volvemos a ser egoístas, desde el punto de vista de otros. Mucho ojo con esto. No te sientas así por buscar tu bienestar. La gente va a decir, ¿cómo lo vas a dejar así? ¿No ves que está solo? No tiene a dónde ir. Te necesita son muchas las personas que quieren convertirse en el juez de otras vidas sin percatarse que tal vez la suya no va del todo bien ok puede que estas interrogantes conlleven a una respuesta afirmativa pero y tú alguien piensa en ti alguien piensa en todo lo que hiciste por él ella en todo lo que sacrificaste en todo lo que ayudaste y no digo que debas echarlo en cara pero la verdad no es justo que nos tachen de egoístas cuando lo único que hemos hecho es apoyarles y estar ahí en las buenas y en las malas cuando nos comienzan a ver como egoístas es difícil dar vuelta atrás lo mejor es alejarnos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 Vamos a alejarnos un poco del tema de la pareja y enfoquémonos en nosotros, en que la situación solo nos involucra a nosotros. A veces las personas, para sentirse bien, solo les prestan atención a las cosas malas que hacen los demás. De los errores aprendemos, sí pero nadie quiere tener a alguien ahí diciéndole cuántas veces se ha caído ignorando las veces que se ha levantado y todas las cosas buenas que ha hecho las personas siempre te van a criticar eso se llama envidia ante esto te digo que no les prestes atención Solo tú sabes cuánto te costó levantarte. Solo tú sabes cuánto sufriste. Si alguien quiere juzgarte por las veces que te has equivocado, tú sigue tu camino y aunque te duela muerte tus labios, para que no los vean temblar. Sé que es difícil, pero para evitar que esos malos comentarios nos afecten, lo mejor que podemos hacer es responder con una sonrisa Sí, sé que ese nudo en la garganta te lo impide pero no podemos dejar que nos vean caer y mucho menos a causa de sus palabras palabras sin sentido que solo tienen veneno que nuestra sonrisa sea el antídoto para ese veneno y luchemos para que eso sea así amigos mientras luchemos por nuestros sueños que los comentarios de los demás nos valgan 10.000 hectáreas tú sigue continúa que vas muy bien no dejes que una mala opinión te haga dudar de tu potencial en el mundo siempre nos encontraremos personas así personas a las que el éxito de los demás les hacen daño personas cuya vida no tiene ni un poco de chispa y solo les queda fijarse en nuestras propias equivocaciones. Tú demuéstrales que eres fuerte y que puedes seguir a pesar de los tropiezos. Y sí, volvemos al tema de las parejas. Aquí te recomiendo lo mismo, que te valgan sus malos comentarios. Si sabes que actuaste bien, que incluso diste de más, que la mala actitud de esa persona no te afecte. Pero si actúa así, pídele que se marche de tu vida, porque cualquiera que no te valore no merece ser parte de ella. Sin duda mereces algo mejor. Si lo das todo, mereces a alguien que lo dé todo también y que no te busque solo cuando necesita algo de ti. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Déjame en los comentarios un emoji de una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final y que este contenido te está gustando. Soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.